Y te abrazaré muy fuerte Y pensaré que tú me amas Y te amaré dulce y con fuerza Hasta que me ames también No hace falta que te diga qué tienes que hacer Solo cierra los ojos, no pienses en nada Y déjate volar por el paraíso del amor porque hoy voy a dejar sin aliento a mi Hada Esta noche será tu noche La que esperabas Morderás con fuerzas a veces tu almohada No tendrás que hablar ni pedirme nada Cualquier cosa que desees la tendrás Mi Hada Y te abrazaré fuerte y pensaré que tú me amas Y te amaré dulce y con fuerza Hasta que me ames también Y yo también dejaré de hablar y de pensar Estaré concentrado en ti y en tu bella figura Te amaré como si fuera la última vez Como si el mundo se acabara En la locura y cuando despertemos tarde para la nueva mañana Nos miraremos muy enamorados tiernamente Esta noche pasada fue tan diferente y bella Fue una noche que pasamos en las estrellas Y te abrazaré muy fuerte Y pensaré que tú me amas Y te amaré dulce y con fuerza hasta que me ames también, hasta que me ames también.